Y Luis Abinader y el PRM le ofreció al país que eso no iba a ser así. Ya le están sacando eso en cara. Lo mismo está sucediendo con Fidel Santana. Fidel Santana. Es dirigente, era dirigente de Frente Amplio. Se evaluaron varias personas para defensor del pueblo. Varias personas para defensor del pueblo. Hubo un señor que casi saca nota de, de, de 100 Pablo Ulloa. Hoy le entraron como la conga al gobierno. Porque ven que ya está rompiendo lo que fueron las promesas de campaña. De actuar diferente a como se le criticaba y como actuaba el PLD. Y lo peor no es eso para irritar más a la gente. Dice eh, a Alfredo Pacheco, ah no, este, las evaluaciones se toman solo con referencia, Ajá. a esto se van a hacer lo mismo que los peledeístas hacían cuando evaluaban las personas para diferentes cargos y gente con capacidad iba y pasaban la noche y los peledeístas nombraban su gente. Y eso se le criticó al PLD. Y esa fue una de, la, de las tantas razones que tuvo la población dominicana para salir del PLD. Porque hacía todo en función de la politiquería. Entonces ustedes van a hacer lo mismo. Van a, a utilizar el mismo método que ustedes tanto criticaron al PLD con razón. Con razón porque el PLD todo era, eh, si, si era la Suprema Corte de Justicia, un PLDista como ese que está ahí, que ese presidente de la Suprema, Danilo, lo puso dirigente del PLD. Ah, entonces ustedes van a hacer lo mismo. Los que le criticaban al PLD ahora lo van a hacer. Eso le hace mucho daño y yo hoy le cito más de 10 artículos en los diferentes periódicos del país criticando esa vaina y todas esas son cositas, men, que se van acumulando y van creando irritación en la población. Que después, entonces, se la cobran. Se la cobran. Este pueblo cambió, señores. Y este pueblo no es el mismo. Este pueblo cambió. Bueno, señores, les prometí para que ustedes vean lo que es este país. Déjenme, déjenme. Yo les pedí excusa porque dije que hoy, para poder tratar estos temas, no puedo recibir llamadas. Que si recibo llamada no voy a poder abordar estos temas Así que me, me excusan Oigan lo que escribe Guillermo Moreno Sobre la corrupción y la impunidad Los casos para que ustedes vean Que cuando uno, uno ve esto dice Pero y es que somos tan bandidos nosotros Presten atención a esto señores Porque esto, esto llora ante la presencia de Dios esto llora ante la presencia de Dios. Préstenle atención a esto. Eh, los casos. Y que ahí entra en juego. Leonel Fernández. Que ahora se quiere pintar. Y, y puede hasta ganar, Leonel. Y ustedes verán esto. Puede hasta ganar, señores. Y, y ustedes van a ver esto. De Leonel Fernández. Y, y, y, y en el periodo de él. Eh... Lo que es este país, señores, ustedes van a ver cómo aquí los cuartos del pueblo se los roban y después no hay justicia. Y después archivan porque es un, un aliado, porque esto, porque lo otro. Ustedes, ustedes van a ver esto. Eh, crónica brevísima de la corrupción y de la impunidad. Mírenlo ahí, el artículo. Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad. Doctor Guillermo Moreno. Oigan esto. La Liga Municipal Dominicana. Los hechos. O sea, los concurrió en la Liga bajo la dirección de Amable Ariti Castro. Eh, dos auditorías hechas por la Cámara de Cuentas a la Liga Municipal Dominicana, cuando era dirigida por Amable Aristi Castro, revelaron una malversación de más de mil millones de pesos. Eh, la primera del 1 de enero de al, al 1 de diciembre del 2006, detectó el pago de 70 millones en ayuda en efectivo y sin respaldo el pago de 89.2 millones en compra de raciones alimenticias sin soportes el pago de 32.3 millones a personas que no son empleados en la entidad además una deuda de 234.000 millones al plan de retiro la segunda del primero de enero al 31 de diciembre de 2009 estableció desembolso Injustificado por más de 1.4 millones en almuerzo, en hoteles y restaurantes. Ayuda por más de 149 millones de pesos distribuida a relacionados de 4 en Higüey. 2 millones de pesos en gasto médico de un familiar. El pago de 900 mil dólares por un helicóptero con gastos operacionales de 9 millones de pesos. Pago de dietas a miembros de consejo sin asistir a sesiones. Además, la Liga realizó gasto más allá de su presupuesto por un monto de 328,292,898 pesos. Resultado, Otoniel Bonilla, el que era director de pesca cuando Leonel lo archivó el expediente. Amable hizo toda esa diablura. Mil millones de pesos derrochados. Y ese señor es una figura en este país. Eh, el 12 de noviembre. La Procuraduría decide reabrir la investigación. Esta decisión es apelada. Esta decisión es apelada. Por el imputado ante la Suprema Corte de Justicia. Y el juez de la Instrucción Especial Juan Hidroito Reyes, en sentencia de 14 de febrero, declara extinguida la acción penal contra Castro. La Procuraduría no impugnó esta decisión. Caso impune. Ahí están los dos, Danilo y Leonel, eh, protegiendo a Mabel Castro. Oigan esto ahora. Universidad Pública de Haití, los he hechos. En el 2010, Leonel Fernández creó medi mediante decreto la unidad ejecutora ejecutoria de la Universidad Pública de Haití, dependencia directa de la presidencia y con autonomía presupuestaria para atender al convenio de cooperación con la reconstrucción de Haití. La construcción de la universidad le fue adjudicada por un monto de 1.053 millones a la constructora Mar S.A. propiedad de Félix Bautista, quien en ese momento dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado institución que a su vez debía supervisar la construcción de dicha obra. A pesar de la denuncia pública, el Ministerio Público no realizó investigación ni persecución. Resultado, caso no investigado. Cámara de Diputados, los hechos. Una auditoría de la Cámara de Cuentas reveló que Abel Martínez, mientras fue presidente de la Cámara de Diputados de 2010 a 2017, gastó 7.380. 71.259 millones en donaciones sociales. Publicidad y bono navideño para sus amigos, legisladores y seguidores. Además, otras irregularidades detectadas fueron compras sin licitación pública. Empresas empresas sin ITEVIS. Transparentado, falta de recibo de soporte, entre muchas más. Resultado, caso no investigado. Parqueo de la UAS, los he hechos. Feli Bautista, al frente de la UISOI, dirigió la construcción del edificio de parqueo de la UAS diseñado para alojar 1.248 estacionamientos. El costo total fue de mil millones, lo que significa que cada parqueo costó 800 mil. Las opiniones técnicas de constructores expertos, ventiladas en la prensa nacional, concluyeron que la obra no debió costar más de 500 millones lo que significa una sobrevaluación en un 100%. Resultado, caso no investigado. A aduana de Santiago de los Caballeros, en julio de 2010, la Dirección General de Aduana denunció a varios colectores de la regional de Santiago por recibir unos millones 3.200.000 pesos mensuales de 41 empresas importadoras para evadir la supervisión de mercancías como armas de fuego y dinero se apreció en unos 100 millones lo dejado de percibir por el Estado por más de un año en operaciones de los imputados. El 19 de noviembre de 2013, la Dirección General de Aduanas retira la querella y sus abogados presentan un desestimiento de los cargos contra los imputados. El segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santiago absolvió del fraude o soborno a tres de los acusados, y condenó por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos de narcotráfico a José Rafael Marte y Gibran Abulcarma Martínez a 8 y 5 años de prisión respectivamente. También a Alberto de la Rosa Rosario a dos años por porte ilegal de armas. Resultado, caso juzgado y condenado en primer grado. Torre del Progreso, los he hechos. El 15 de septiembre de 2011, Leonel Fernández inaugura la Torre del Progreso. Ubicada en la zona residencial de la avenida Luperón, en el Distrito Nacional, la inversión hecha por el Estado a través del Instituto Nacional de la Vivienda fue de 1.081 millones de pesos. Estos apartamentos están en contradicción con la política de construcción de vivienda del INVI, siempre menor, de menor costo y dirigida a favorecer a familias de escasos recursos. Se denunció que en su distribución hubo mucho favoritismo, privilegio y politiquería. Entre los requisitos para calificar figura no tener otra vivienda del Estado ni tener vivienda propia. Noticias, noticias SIN reveló que por lo menos 27 de los beneficiarios poseían vivienda propia. El Ministerio Público no investigó la reiterada denuncia hecha. Resultado, caso no investigado. Bueno amigos, ya ustedes vieron... ¿Cómo se ha jugado? ¿Cómo estos políticos que han gobernado este país se han tragado este país? ¿Este pueblo se ha quedado tranquilo? ¿A qué derrocha mil millones? ¿A qué sobrevalúa unos parqueos que debieron costar 500 y lo hizo en mil millones? ¿Una universidad en Haití que... De... Oye, es un desastre. ¿Y esa gente son todo honorable. Y lo peor, que la gente vota por esa gente. Yo llegué a la conclusión, nosotros somos una partida de bandidos los dominicanos. Y excusen estas palabras. Me estoy yo, hasta yo incluyendo. Hay como en un pueblo que se respete, un pueblo que sea digno. Una cosa así puede pasar y aquí todo está normal y tranquilo. Eso es este, el artículo número 6, que Guillermo es una serie de, de hechos. De corrupción, de miles de millones de pesos, robado al pueblo dominicano. Y, y todos han sido archivados. ¿Ustedes ven eso de Odebrecht? Eso se va a caer. Y se van a robar los 92 millones de dólares más y todas esas sobrevaluaciones. Y nosotros nos vamos a quedar tranquilitos y vamos a votar por esa gente. Eso es lo peor de, te, de, de, de, de este pueblo. Eso es lo que da pena y vergüenza.